hola hola a ver vamos a ver si están hola hola Hola, hola. Voy a hacer una conexión. Eh, vamos a ver. Si sí, ya estoy en vivo. Aquí me veo. Hola, hola, hola, hola, chicas. Feliz viernes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Sirenita, oh. <ríe> hola. Hola, sumisu. Buenas tardes, Claudia, Hortensia, Dianita, Tello. Acá las veo. Hola, Karina. Buenas tardes. Acabamos de terminar el rezo. Así que me estoy conectando para seguir invitándolas al evento de mañana. Mañana empieza el evento de Calú. Está súper bonito. Bueno, y les voy enseñando lo que estoy haciendo con la colección de... Eh... Ay, vamos a bajar el volumen. Vamos a bajar el volumen. Yo me están mandando todo. todo. Oh, oh, oh, me olvidé de bajar volumen. volumen bajo ya. A ver, están. Y como que les enseño lo que estoy haciendo con la colección de colores de nuestra amiga Caro ¿Ya? Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Por favor, a compartir <tose> un super abrazo. María González, ¿cómo estás? Un abrazo para ti también, María González. Desde Argentina te sigo, amiga. Gracias, Karina Gracelli. ¿Hasta cuándo hay tiempo para adquirir mi entrada? Hasta hoy, chicas. Hasta hoy tienen tiempo para adquirir porque mañana empezamos a las 10 de la mañana. Voy a sacar mi, mi, mi panfleto. <ríe> Gracias por las estrellitas. Gracias, chicas. Hola, Ceci, Claudia. Buenas tardes. Muy bien. Eh, les muestro, ¿ya? Juntas por Calú, chicas. Todas juntas por Calú. Empieza el sábado 24 y seguimos el domingo 25. Dos días de full tutoriales. La entrada está a 30 soles. Las rifas están extras. Las rifas extras están 5. La que compra entrada, ya sabe, tiene la opción de una rifa. Las, los premios están buenazos. Ahorita se los enseño. Eh, hay una colección exclusiva de Pao Beto. La tienen que haber visto. Se llama Diseña tu Mundo. Eh, perdón, de Pao Beto, de Diseña tu Mundo. Se llama Siempre en mi corazón. Está diseñada especialmente para... Todas aquellas personas que han perdido un familiar por COVID o que, que inclusive se ha recuperado, ¿no? En estos tiempos que estamos tan tristes por todo esto que está pasando. Esta es una colección que hemos pedido especialmente, que Pau nos la diseñe, nos la hizo rapidito y ya está a la venta. También está a 20 soles y parte de lo que eh, se recaude de esta colección también va a ir a nuestra querida amiga Lourdes. Ya, el premio mayor, una big shot follow way. ¿Quién se ganará? Levanta la mano quién se va a ganar la big shot follow Es esa que se pliega, chik, esa que se pliega. Gracias a Marilú de Kabuki quien nos ha, eh, nos ha dado esta, esta hermosa máquina ya, el grupo es un grupo privado ya saben todas anismat para las inscripciones, chicas queremos llegar a una meta, a una meta que ya estamos llegando, estamos súper felices entre las maestras Nora y Pati Lizárraga está eh, Lourdes de taller de Amanda, Lali Madrid Pati Malateta, no sé si Guerra no va a poder, Milio Rego, Bequita, Yunco va a estar también eh, Lu de este, papelitos y cartones, va a estar Meilin, recién hemos invitado a Meilin, o sea que esto realmente va a ser de locos, va a ser una eh, una linda actividad, súper, súper, súper solidaria. Yo quiero la MIN, ay, sí, hay una MIN rosada. Ahorita voy a compartir, ya es mía, dice, muy bien, mentalicen, chicas, mentalicen. Ya, voy a compartirles, ya, voy a compartir mi pantalla, voy a compartir mi pantalla. En el WhatsApp ya me mandaron los premios, así que voy a ir mostrándoles, sé si me ha ido mandando. A ver, a ver, ay, ¿desde dónde voy a enseñar? Es que hay demasiados premios, son demasiados. Bueno. Eh, este de aquí es una, un juego, imagínense este juego tan hermoso de Santoro. Me parece que esto va a estar... Eh, oh, chicas, yo les voy a enseñar, pero hay algunas que están a la, van a estar en la rifa. Otras que, cosas que van a estar eh, en, en subasta, ¿ya? Yo no sé exactamente si ahí está Ceci, Ceci, seguramente me va a ayudar. Algunas cosas van a estar en subasta, eso quiere decir que van a tener un precio básico, ¿no? Miren esta belleza del libro, de este book scrap de santoro mira qué hermoso no eh, con su sellito con una cajita me parece esta cajita tiene 32 piezas esto por ejemplo va a ir eh, estoy segura que va a ir a, a, a la subasta exacta está cecilia ceci no sé si estoy bien tú me vas diciendo ya eh, aquí está una hermosa mini bloom bloom Mini Bloom es este aparatito para guardar nuestras cosas en, en forma de flor de We Are. Está hermosa. No voy a decir los nombres porque ni siquiera, no estoy segura ni, ni quiénes son los que han donado. Algunas me, algunas, sé. Eh. Acá hay un pack, miren qué bonito este pack, de paper pack, de double bag, con sus stickers. De verdad, hay muchas tiendas. Miren este osito hermoso. El set de George's va a la subasta, así es, el set de George's va a la subasta. Miren qué bonito este de acá, acá hay otro pack que también va a ir. Vamos a ver otra cosita. ¡Oh! A la subasta va a ir la famosa Pibi, ¿no? Que Pibi, Pobi, no sé cómo se llama la Doll, Es una Doll que creo que ya no, yo no soy mucho de Doll, pero me parece que ya no está en, en venta y se va a ir a la subasta, si no me equivoco. A ver, la Ceci va a ir diciendo que va a la subasta y que va ah, de rifa, de premio. ¿Ya? ¿Qué más? Ahí hay una colección de 6x6 de Paper Pack, no una, dos. Hay mucha gente que nos ha estado colaborando, de verdad, muchas gracias. Miren esto, me parece que esto es de Yanina, a lo mejor no digo el nombre porque no recuerdo, sellitos. Eh, embossing, estamos haciendo eh, carpetas de embossing, estamos haciendo paxitos como para que valga la pena, ¿no? ¿no? No queremos que, por ejemplo, una se lleve un sello, ¿no? Porque es imposible. Tendría que ser un paxito para que valga la pena el envío, ¿no es cierto? De verdad, hay muchísimos premios. Oh, una all in one, nuevecita, nuevecita con su paquete. Fabi va a subastar con otras, ah, Phoebe se va a subastar con otras cosas bien lindas de Julie Nati, algunas descontinuadas, exacto. Todo lo que va a la subasta son cosas que ya no, ya no se están vendiendo, ¿no? Cosas que las chicas escraperas quieren. Miren este que es súper, súper chévere, que ustedes van a poder tener la All in One. Esto de aquí es una cajita, no estoy muy segura. Es un álbumcito me parece. Ay, ah, son los álbumes de Raquelita. Miren, álbumes de, de mamá. Hermosos. Ah, ha enviado un montón de álbumes Raquelita. No estoy segura si 8 o 10. Pero miren, imagínense si se ganen uno de estos álbumes tan bonitos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Ay, me fui, me fui. Ya, vamos a seguir viendo. Eh, ¿Qué más me ha mandado acá mi amiga? Ajá, miren estos, eh, no sabía decir, es un álbum también, es un álbum, me parece que todos estos son de Raquelita. Aquí hay otro pacito de la casa, eh, se llama La Casita Estrapera, ellos también se enteraron que estábamos haciendo un evento y nos han mandado esto, cartulinas de 30 x 30, eh, y este, esta maquinita, esta punchboard que es para hacer... Eh, caramelitos, ¿no? Cajita en forma de caramelos. Álbum mini de Raquel. Ahí está el álbum mini de Raquel. Ahí está. Yo les enseño todo lo que eh, están aportando las diferentes tiendas. Luval no podía dejar de, eh, de estar con nosotros. Lubal, que siempre nos acompaña con su cajita. Eh, Emilio Rego también ha mandado regalitos. Por ahí vamos a verlo ya abierto. Este está cerrado. Dalma, Dalma también nos está regalando sus hermosos acetatos, packs de acetatos. Los siete álbumes colaboración de Raquelita. Así es, los siete álbumes colaboración de Raquelita. Tenemos este storage, ¿no? Este para guardar papeles de 30 por 30. Buenazo, ¿quién no quiere eso? O oh, bueno, tenemos esta mint, pero esta mint eh, va a estar junto con un, el paquete de la Cameo Pro. No, y esto va a ser un, una rifa por separado. Ya habíamos avisado esto por separado. Luego, a ver, vamos a ver, vamos a ver qué más tenemos. La cajita, la min, este que es. Ah ya, estos son unas agendas de una marca en especial. No estoy segura el nombre porque tiene los dibujos así como jones, como chinos. La gente es preciosa. Nos mandaron el video. No sé si por ahí está el video. No, no está el video, pero bueno, nos mandaron el video y por dentro es lindísima la agenda. No recuerdo este estilo de dibujo, pero es súper bonito. Esa es una agenda del 2021. Luego, los regalos de Matías. Nos está donando también una cajita, miren, con varias cintitas, pompones. Está donando también unas tijeritas, una, cojita, una cajita con florecitas. No, ¿tú ustedes saben, todas estas cosas las necesitamos para vivir. Las necesitamos para vivir. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más nos están regalando? De verdad, full tiendas regalándonos muchas cositas que nos van a servir, ¿no, chicas? Que nos van a servir. Ustedes tienen que pensar en eso. A ver, me fui, me fui, me fui. Escrapeando. Acá está. Me fui. Estoy, por favor, me confirman porque creo que me fui. El internet está malazo. A ver, sí estoy, ¿no? Ya. Todo bello, muy bien. Aquí está eh, este eh, organizador, que si no me equivoco, es de Jenny. También nos han colaborado tan linda. ¿Qué más tenemos acá? Ajá, Maíta de Maíta Deco nos está donando el rollito ese que yo uso, se acuerdan el rollito con el punzón, también en rosadito, precioso. Miren premios hay hasta por montones. Ahí está Raquelita con más de los álbumes hermosos que ella sabe hacer. Esta es una es un chipboard eh, tipo álbum de Natis tienen que verlo, está precioso, ahí está la, la, la doll, ¿no? todo en cartón, muy, muy bonito, esta creo que también va junto, estamos juntando los premios, aquí no dice quién lo está dando, pero miren, es una cajita con cintita, lentejuelas, pompones, mostacillas, charms, ahí están los charms, está súper linda también, por acá, cómo no, Silviart. Siempre Silviart acompañándonos. De verdad es lo máximo, Silviart. Miren lo que ha mandado. Una manzanita, uno, todos sus, sus, sus, troque, sus troquelados para sus shakers. Miren qué bonito. Todo esto está mandando Silviart. Por aquí que tenemos, de la tiendita de Foshi, nos estaba donando estas copitas o no sé qué otra cosa nos, nos ha puesto ahí. Mabelita, Mabelita también, unos sus troqueles, eh, esto para, para la escarcha, este es un falso cuero, estos son unos adaptadores para la cameo que van a ir junto con, con las cosas de la cameo, parece que vamos a organizarnos así para hacer un tipo kit de emprendedor, eso estaba diciendo Cari. y unos, unos brillitos. Miren qué bonito. En realidad son bastantes premios los que hay, chicas. Las invito a participar del evento que está muy, muy bueno, muy bueno. A ver, voy a regresarme, voy a regresarme al escritorio. Muy bien. De la señora Ana Fernández. Hola, Cari, ¿de qué me perdí? Apuntado, sí, para el evento de mañana. Sí, el evento es mañana. Mañana empieza el evento, así que, por favor, todas atentas. Todas pueden participar. Estamos seguras que todas se van a llevar un regalito mínimo, ¿ya? Estamos tratando de llegar a una meta. Necesitamos llegar a una meta. Hemos, eh, hemos logrado llegar a la primera meta. Ahora queremos nuestra segunda meta. Somos un poquito más ambiciosas ahora. Así que, este, todas están invitadas el día de mañana al evento por Calucra, ¿ya? Va a estar buenazo, tenemos profesores excelentes, así que todas a participar. NIS, si es que puedes, Ceci, pon el teléfono de NIS eh, para, que, para que, le, que le escriban, ¿ya? Y puedan participar, ¿ok? Muy bien. Bien, ya que les he hecho más o menos un, lo más rapidito que he podido del evento de mañana, les voy a enseñar lo que estoy haciendo, ¿ya? Si quieren, ustedes pueden tomar nota con eh, las medidas que yo les doy para que ustedes también puedan hacerlo, ¿no? Yo les prometí que iba a ser un albumcito un desplegable, alguna cosita chiquita con esta colección tan bonita, tan pero tan bonita, a ver, voy a sacarla por acá. Es hermosa. Es esta colección de Carlos Sime. Ay, ay, ¿dónde está la colección? Acá está. yo estoy sacando otra cosa. Es una colección hermosa, les estaba enseñando ayer. Súper colorida, muy bonita. Realmente ella es una eh, piurana que ha hecho de esta colección y todo el mundo se ha vuelto loco. Ahí está, misma. Voy a poner aquí, lo voy a, a piñear, a ver, espéreme un ratito, lo voy a piñear, ¿dónde está? Vamos a piñear el, ay, no veo, no veo, no veo, no veo, no veo, no lo puedo piñear, no sé por qué, no sé por qué, veo solamente las estrellas que están mandando, no, no lo veo. Este, pero ese es el teléfono de Nismat, 925-5467-819, para todas las que les gustaría participar del evento, ¿ya? Entonces, les estaba contando, yo ya estoy haciendo un desplegable, estoy en la playa, no tengo mucho material, pero he dicho tengo que hacerlo, ya he hecho mis cortes, miren, he cortado cada una de las piecitas que viene en la colección, así cada uno lo he cortado, con mi hermosa y bella y preciosa, esta la traigo siempre a la playa, mi all in one, la azul que me regaló Mabelita, que hace de todo con esto, estoy trabajando, y estoy trabajando en pulgadas, así que las medidas se las voy a dar en pulgadas, por si quieren repetir, o hacer lo mismo que yo estoy haciendo, ya, eh, miren estas, también ya las corté, soy feliz. No, soy linda, de verdad. Es ahí está, ahí está, ya vinieron, ya lo piñaron. Ahí está. Felizmente que la Cari tiene la cuenta y ahí está. La rifa con Isma. Muy bien. Ya te y plin. Ya pueden yapear y, y plinear. Uh -huh. Ahí está, momento, sonríe, vive, ama, sueña, cree en la magia. Ahí están todos los, la, los tarjetones que tiene la colección, que están hermosas, ¿ya? Hay cosas que no voy a poder hacer porque no tengo, pero voy a ir avanzando y voy a, a ir eh, enseñándoles cómo va quedando mi... Es como un mini álbum desplegable. No voy a usar cartón porque no tengo cartón. Así que estoy usando pura cartulina. Miren, pura cartulina. Ahorita les enseño, ¿ya? Aquí están las piezas tan hermosas y tan lindas que tiene ella como coleccionables. Coleccionables como parte de la colección. Aquí tengo tiras. Todititas las tiras siempre sirven, por eso ella en su diseño se ha hecho full tiras, miren ahí y les voy a enseñar a utilizar las tiras para sus proyectos, ahí está, ahí está chicas, compartan por favor para que todas participen de este evento tan bonito, ya. Ahí corté todas las tiritas, ¿ya? Es un desplegable súper fácil, así que voy a enseñarles. Tiene tres cuerpitos, ¿ya? Ahí lo ven. Yo así les enseño a mis alumnas cuando hay clase, les enseño así. Entonces vamos a hacer tres cuerpos. Un primer cuerpo que viene así ser este de aquí, ¿ya? Un primer cuerpo. Luego va a venir este que es el segundo cuerpo. Usted va a venir acá y este es el tercer cuerpo. Ustedes cuando eh, eh, programen o cuando se organicen en hacer un álbum o una tarjeta, lo que quieran, primero tienen que organizar sus papeles, cortar y luego empiezan a pegar, ¿no es ¿cierto? Así se supone que tenemos que trabajar. Entonces, yo les voy a dar las medidas porque yo las he sacado por aquí. ¿Ya? Y luego ustedes, acá, acá puesto, miren, el primer piso no sé si lo ven ahí, me dicen si lo ven ahí, el primer piso, vamos a armar el primer piso, ahora voy a armar el primer piso, eh, si es que puedo el segundo piso, y así cada día voy armando un pedacito, ¿qué les parece? Porque eh, a las 5 tengo reunión con las chiquillas, pues, porque ya mañana empezamos, entonces tengo reunión con las chiquillas, este es el primer piso que vamos a realizar, lindo todo, así es, todo va a estar súper lindo, ya, este es el primer piso que vamos a hacer. Yo he hecho mis cortes ya, como ven. Ya todo está cortadito solamente para comenzar a armar. No, no tengo, mi problema es que no tengo imanes, pero no importa, le ponemos una cinta. Yo le voy a decir en dónde podrían poner sus imanes, ¿ya? ¿A quién, quién va a hacerlo conmigo? ¿Alguien tiene la colección? A ver, cuéntenme, este es el, el primero que vamos a hacer. ¿Quién tiene la colección? Ya me imagino que deben tener la colección la mayoría, ¿no? Ya, les voy a dar las medidas del primer piso, ¿ya? Así como está, yo no soy de las que escribo, les comparto. Les comparto, pero tanta chamba no me doy de hacer un PDF ni nada, ¿ya? En el primer piso vamos a tener una cartulina de 11.5, estamos hablando de pulgadas, aunque aquí al costadito he puesto centímetros por si acaso. De 11.5 por 6 pulgadas... ¿Ya? Aquí está más, más o menos los centímetros y doblar a 6 pulgadas y en 6.5. Luego hay otra cartulina de 11.5 por 6 y doblar a 5 un octavo y en 11. Y luego te hay unas puertas de 6 pulgadas por 4.5 pulgadas, doblar en 4. ¿Ya? Este es el primer piso. Lindo todo, yo, yo ahora me la, me la envié el fin de semana con otras cositas, ay, qué chévere, yo como les digo les voy a enseñar algo bien simple, ah ¿eh? pero yo estoy segura que les va a gustar, aquí están las puertitas, ustedes saben que yo siempre le doy a más o menos media pulgada o en, en caso de centímetros un centímetro aquí a cada acá por arriba, ya, esta es la pieza más grande ¿eh? ahí está, la de la primera que les he dictado la de 11.5 por 6 pulgadas ya, y esta la vamos a doblar así, aquí queda media pulgada media pulgada estoy dejando a cada uno de los desplegados ya, este de aquí lo voy a colocar acá porque aquí hay otro que tiene una piecita aquí y está doblado por la mitad. Y este va a venir acá porque aquí voy a hacer un desplegable. ¿Ya? Aquí. Y aquí voy a poner unas puertitas. Una por acá y otra por acá. Así. Dos puertitas voy a dejar yo, ah, muy bien, entonces todas a trabajar y hacer su, su su, sí, esto es un mini desplegado, ¿ya? Entonces, voy a comenzar a pegar, a pegar, a pegar, a pegar. Vamos a ver. Así que, mientras ustedes me acompañan a armar mi albumcito... Eh, me van diciendo si ya compraron su entrada para la Calú, por favor, ¿eh? Me van contando si ya compraron su entrada para la Calú. Va a estar buenazo, ¿eh? No se pueden perder, no se lo pueden perder. Va a estar muy bueno. A ver, yo les cuento que estoy usando la plegadora de aquí, de ahí está, ya tienen sus tickets, cada una ah, han comprado las bien intensas, han comprado más de un ticket, ¿no? Entonces, sí o sí van a ganar, sí o sí van a ganar. Ya, aquí voy a echarle el otro. Ahí está. Yo, como les digo, estoy en la playa y no tengo cartón como para hacer un álbum. Entonces, dije... Voy a hacer un desplegable, pero bien chévere, con un albuncito. Yo lo tengo, te va a encantar. ¡Ay, sí! Está precioso. Precioso, precioso, precioso. Ahí está. Aquí estoy haciendo unas puertitas, ¿lo ven? Acabo de comprarlo más, las rifas. ¡Ah, son muy bien! ¡Sandrita! Ahí están mis misericordiosas. Ahora no solamente son alumnas, son misericordiosas. ¿ah? No solamente son alumnas, ahora pertenecen al grupo de las misericordiosas. Ya, ahí hay uno, ya. Este cierra aquí, ahí les dejo. Y este de aquí, este, tiene una, un pequeño desplegable que va a entrar acá. Ya, ahí. Ganamos el agradecimiento de Lourdes, es verdad, es verdad Milagritos Gamboa, eh, un apoyo de siempre, con todo nuestro cariño desde Piura, ay, es verdad Milagritos Gamboa, eso es lo que ganamos, y además muchos premios, <ríe> ya lista con mi ticket las rifas adicionales, ah, son muy bien, excelente, muy bien chicas, de verdad que poner el hombro en situaciones así, porque uno nunca sabe que también pueda pasar por lo mismo, ¿no? Entonces, este, vamos a colaborar, ¿no? Vamos a colaborar. Ya, este es el primer piso, ya, del albucito. Misericordiosas y mejor no digo, no, mejor no digas. <risa> ya, esto queda como un cuadrado de, eh, a ver, les voy a decir, les voy a decir exactamente, queda como un, un cuadrado de 6 por 6. Así es, queda como un cuadrado de 6 por 6. Y aquí lo que viene a ser el. Lo que viene a ser el lomito es ma, aproximadamente media pulgada. No aproximadamente es media pulgada. ¿Ya? Entonces, este primer desplegable, que es un cuadrado de 6 por 6, le desabren, hacen esto, ¿no? Ese es un desplegable, y luego dos puertitas. La que esté interesada en hacerlo, ya me dice, Miss y yo lo quiero hacer, ¿me puedes mandar las medidas? Y le tomo foto a esto y se lo mando, ¿ya? Por si acaso. Entonces, este es nuestro primer eh, nuestro primer cuadradito, ya. Entonces ahora nos vamos a poner a pegar los diseños, ya. Yo ya tengo todos los cortes listos. Ahí está Calu. Ella es mi amiga y siempre me ha ayudado a darnos mucho valor. Oh, mira, aquí Calu, realmente gracias por tanto. Mis bellas, seguimos demostrando que juntos somos más. Mi gratitud infinita a cada una de ustedes. Dios la bendiga. Bendiciones a sus hogares. Calú, qué bueno que estés por aquí, claro que sí, y, y vas a ver, vas a ver que después de esto, tú vas a, a seguir, no solamente vas a seguir adelante, vas a poder a, hacer muchas cosas, ¿lista con mi entrada para el evento mañana? Sí, lista con la entrada. Bendiciones, Calú, muchas bendiciones, de verdad. Muy bien, la primera, la primera lo que viene a hacer la carátula, este viene a ser la carátula, ya, el de 6x6. Voy a ponerle este, este diseño de gotitas que me encantó. Este diseño de gotitas lo saqué de sus papeles de acá, miren, de aquí, donde está, si no me equivoco, acá está el arco iris, miren el arco iris acá, ahí, ¿ya? Ese es el que he sacado por si acaso. ¿Por qué estoy poniendo ese? Porque este es mi carátula y este es donde va a estar mi, eh, mi arco iris, ¿ya? Bendiciones mis cari... ¿Me podrán enviar las medidas? Claro que sí, yo envío las medidas... Lo van a enviar en el grupo, ¿ya? Lo voy a enviar en el grupo y así ya ustedes se quedan tranquilos. Miren, este es el shaker que como hoy día viene mi hija, me va a traer acetato porque no tengo acá acetato en la playa. Este es el shaker. Ahorita les voy a enseñar lo que viene a hacer el shaker. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Esto viene así, ya. Los acetatos vienen. Eh, las maderitas vienen así. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho? No viene, ojo, no viene acetato, lo que sí viene es eh, para que ustedes coloquen sus, sus cositas adentro, ¿no? No viene acetato, entonces estoy haciendo traer mi acetato de, de lima Y aparte, con una cartulina espejo, brillosita, yo hice el dibujo en la cartulina para colocarlo aquí, ¿no? Cosa que el acetato viene aquí y este va a ir encima, ojo, ¿ya? ¿Ya? Ahora, si ustedes lo quieren pintar, lo pintan, pero sí necesitan una pieza encima para poder poner el acetato, ¿ya? Eh, por favor, no me llamen, mi hija está en clase, solo escriban al WhatsApp. Chicas, solamente escriban el WhatsApp a Anís, por favor, solo escriban al WhatsApp. Estas nubecitas me van a servir para colocarlas por entre, entre los eh, entre los pisos, ¿ya? Ya lo van a ver, va a quedar bien bonito. Eso es lo que quería decirles. Entonces, ¿qué cosa he hecho yo? He cortado el, eh, el arco iris que viene en la colección, ¿ya? O sea, en ese papel que les estoy enseñando aquí. ¿Lo ven? Viene este arco iris. Entonces, lo he cortado porque yo quiero que el arco iris, o sea, el pedacito vaya ahí atrás. ¿Lo ven? Ahí ya Y le he sacado las nubes. ¿Por qué, le sa ¿Por qué le saca las nubes, mis cari? Le he sacado las nubes porque las quiero poner por encima, lógicamente. Entonces, he cortado las nubes así, ¿ya? Y lo voy a poner por encima. Entonces, no necesitaba. ¡Hola! Bellísima la colección. Mi, buenas tardes. Recién entro. Hola, buenas tardes, Mariluz Mores. Buenas tardes. Les, les estoy enseñando que estoy haciendo un mini alboncito desplegable, sin cartón, sin nada. Haciendo puros desplegables eh, con la colección de mi amiga Caro Cine, ¿Ya? Una pregunta. ¿Los de la colección para mañana también es comis? Eh, la colección de Siempre a tu Lado o Siempre en mi Corazón, no recuerdo ahorita, es con Pau Beto de Diseña tu Mundo, Marilu. Yo he compartido ahora en la mañana, Pau Beto de Diseña tu Mundo, ¿ya? Entonces, ¿qué hice también? Como les digo, no tengo el acetato, hoy día me llega el acetato, pero he cortado un pedazo de cartulina blanca, ¿no? Le he hecho todo el borde, ¿ya? Porque a ustedes les va a llegar solo el cartoncito en la maderita. ¿Ya? Y yo aquí voy a pegar parte del de arco iris para colocarlo aquí y luego ponerle las, eh, los, los, las lentejuelitas, los brillitos, ¿ya? Eso es lo que voy a hacer por si acaso, ¿sí? Muchísimas gracias, muy bien. Así que ya saben, así va a ir, luego voy a poner las nubecitas ahí, ya voy a ver cómo lo hago, ¿ya? En esto me voy a enfocar ahorita con ustedes, en este momento, en este preciso momento. Para no equivocar. Ya. Muy bien, entonces, esta viene a ser la portada. Y yo co le corté una cartulina base como para que le dé... Eh, porque miren, si ustedes ponen la cartulina de frente ahí, ahí, como que muy blanco, ¿no es cierto? Entonces, se ve bonito cuando siempre le ponen una basecita a cada una de las cartulinas. Miren la diferencia. Hay diferencia! ¿No es cierto? Ya, entonces vamos a pegar... De nada, chicas, chicas, compartan por favor que la actividad va a estar muy bonita. Eh, van a haber profesores de lujo, así que compartan. Esta actividad va a estar muy, muy bonita. Es una actividad netamente solidaria. Todo lo que recaudemos, todo, todo, todo, todo, de la subasta, de, de las entradas, de las rifas, todo va especialmente a nuestra amiga Calú, ¿ya? Muy bien, vamos a mover acá por, un costadito, ahí. A ver, ¿he traído mi rodillo? Sí, he traído mi rodillo de Mayita. Maíta está donando este hermoso rodillo también, para la rifa, ¿quién se ganará este hermoso rodillo? Quiero ver si tengo por acá, si sí, acá tengo el punzón, acá está. Miren, este rodillo con este punzón, acá venían unas florcitas y se me salieron. Esto también está dentro de todas las maravillosas cositas que hay en la rifa. ¿Ya? Muy bien, estoy pegando bonito ahí. Para colocarlo aquí. Este viene a ser mi portadita. Ahí está Lourdes. Está mandando la, eh, el link para que entren donde Pau Beto. Está súper bonita. Agarró todo lo que nosotros le dijimos. Queríamos, eh, queríamos angelitos, queríamos nubecitas, queríamos que, que tenga que esa colección de paz, ¿no? Y cogió exactamente todo lo que queríamos. De verdad, súper contentas con, con el trabajo que ha hecho Pau. Y lo hace rapidísimo, ¿ah? ¿eh? Lo hace rapidísimo. Es increíble. Mañana empieza a las 10 de la mañana empieza, si no me equivoco, Fátima la testa. Fátima la testa está haciendo un cuadrito, si no me equivoco. Tan linda la Pati, compartiendo con nosotros. Así es. Ya, ahí está. Ya, ese viene a ser la carátula. Ya, cuando lo terminen, de, de, cuando lo vean, ya terminado, van a decir, ¡Ay, oh, qué bonito! Sí, con pati. Así es, con pati. Muy bien, vamos a seguir. Eh, yo. He puesto, yo quiero las puertas acá. Yo ya tenía todo organizado. Las puertitas de las nuevecitas, miren qué bonita, Las puertitas de las nuevecitas van a ir ahí. Este de aquí que me encantó va a venir acá. Ya ustedes si quieren le hacen las esquinas, los bordes. Ustedes saben que pueden decorar y pueden eh, hacer diseños acá. ¿no? Yo no he traído mi, mi corner chamber, no he traído nada aquí a la playa. Pero no me quiero quedar con las ganas de trabajar ¿tú? El proyectito. Este me va a venir acá. Ahí. Eh, siempre traten de trabajar eh, tanto con papeles de diseño como para con papeles básicos, ¿no? Y yo me traje mi, mis cartulinas Carstock. A ver, miren ahí. Es, son tan bonitas estas Carstock. Entonces, he hecho unos cortes para que también eh, combine un poco, ¿no es cierto? Entonces, este, por ejemplo, me va a venir aquí. Este, ustedes ya saben que le pueden sacar 0.5 eh, centímetros o 0.3, como les guste más que quede el borde, ¿no? Ya, este va a venir acá, voy, a, voy organizándolo, este va a venir acá, este, este, este de acá es acá, este va a venir acá, a ver me dicen si lo están viendo todo bien, y este va a venir acá, así, ya este es un desplegable, ahí, ahí, ahí. Ahí y acá. ¿Sí? Estoy armándolo con ustedes, ¿ah? Y cuando abra estas puertitas, cuando abra las puertitas, hola, hola, ¿cómo están? Este va a venir acá. Así. Me voy temprano al mercado, entonces. Vayan temprano al mercado, hagan todas las cosas que tienen que hacer, ¿ya? Para que estén listas, listas, listas, listas. Esta goma creo que ya no hay mucho, vamos a ver acá. Hola, Cisita, ¿cómo estás? Bienvenida. Estamos haciendo un proyectito pequeñito, lo vamos a hacer por partes, ¿ya? Esta va a ser la primera parte. Voy a ver si mañana me conecto un ratito y hacemos la segunda parte, así. ¿Ya? A las 5, ¿qué hora es? Ah, ya, estoy bien. Pero antes de las 5 ya me tengo que ir porque tengo reunión de la gerencia de las que estamos organizando, <risa> reunión general, de las eh, que estamos organizando porque ya mañana empieza el evento, ciertos detalles que tenemos que ver, ¿ya? Así que a las 5 me voy y voy avanzando a medida que, este vaya teniendo tiempito, ya, este viene acá, hola, hola, hola, hola, ahí está, vamos a hacer uno bien bonito, ya con las decoraciones y todo lo que tiene aquí este eh, la colección, va a quedar preciosísimo, ahí está, Vamos a poner la otra. Recuerden que aquí, en el scrap todo son puertitas, ¿no? Puertitas que se abren, que se cierran. Uh -huh. Chicas, compartan, por favor, compartan, porque aquí vamos a estar hablando del evento. Mientras yo estoy trabajando, ustedes me van preguntando qué otras sorpresas hay, qué otros premios. Pregúntenme todo lo que quieran, aprovechen. Aprovechen todo lo que quieran. Mientras me acompañan a armar mi álbumcito desplegable. que lo pueden hacer también con el, el Día de la Madre, el tema del Día de la Madre, ¿no? Que ahora se nos viene el Día de la Madre. Ahí está, ¿ya? Puertitas, ¿sí? Y ahora por aquí, ya saben que hemos hecho como un desplegable también. Este vamos a colocarlo acá. Un pajarito me dijo que los premios de las rifas y la subasta están increíbles, ¿verdad? Súper. Es que están súper increíbles, mi querida este, Ceci. No te imaginas. Están súper increíbles. Súper, súper. Los sorteos, se qué hora van a hacer? Eh, eso es lo que tenemos que coordinar ahora a las 5, mi Ceci. Vamos a ver a qué hora vamos entrando. Eh... O de repente a la hora que está la, la profesora que está haciendo su, su taller, podríamos entrar porque también podemos hacer eso. Y ahí hacemos el... Vamos viendo, ¿ya? Muy bien, este viene acá y este viene acá. Este va a venir así, y va a cerrar así. Chic, ya Pero como ahora me van a traer mis imanes... Yo voy a pegar solamente por acá, miren. Por acá, voy a dejar un espacio como para poder poner el imán, ¿ya? Ahora me van a traer mis imanes. Este le quiero poner imán. Así que, por ahora, solo voy a pegar la mitad. Ahí. Voy a pegar solo la mitad, ¿para qué? Para que a la hora que venga el imán, lo coloco ahí. Y luego, el otro imán lo coloco acá y ¡chi! cierro, ¿Ya? Para todo hay solución, chiquillas. para todo. Muy bien. Compartido, muy bien. Muchas gracias por compartir. Muchas gracias por compartir. A ver, si ¿sí me están leyendo, ¿no? Chicas, lindas. Muy bien, chicas, a compartir. Recuerden que mientras ustedes comparten... También se vuelven fanes destacadas, ¿ah? ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver ahora el tema de eh, los sorteos. ¿Aquí ahora los vamos a hacer? Si ¿Sí los vamos a hacer en la noche o los vamos a hacer entre, entre las clases. O les decimos a las profesoras que terminen, traten de terminar unos 15 minutitos antes y entramos. ¿Ya? Eso es lo que hay que ver. Hay que ver. ya. La rifa, ahí está, el precio de la rifa, muy bien, les va a gustar, estos colores de verdad están súper lindos, está. miren este de flores, no es una belleza este de flores, Empezando yo acá en la playa me aburro de verdad, necesito escrapear, si no escrapeo me vuelvo loca. Entonces dije, ya no tengo cartón, pero no importa, hago un algoncito sin cartón, full desplegable, como le gustan a las chicas. Por ahí una de las chicas de las flores, que creo que es Andrita, no recuerdo, dijo, Miss, yo te conocí haciendo el desplegable de Morito. Y vi cómo hiciste el desplegable y me quedé enamorada. Y desde ahí he dejado todo por hacer scrap. Así que de repente por ahí alguien nueva que me ve haciendo este desplegable se enganche con el scrap y diga, esto es lo mío, ¿no? Dice, creo que es Sandrita, no sé si está por ahí Sandrita. Dice que antes no tenía un hobby, ¿no? O tendría otra cosa, entonces ahora ahí está. ¿Ya? A ver, ¿me entendieron? Mi primera mi primera hojita, ¿cómo va a ser? El primer piso. ¿Todas han entendido, chiquillas? Hola, hola, hola. ¿Ya? Listo. Entonces este viene así. Aquí le voy a poner un imán, recuerden, hoy día me queda un imán. Este va así, se abre ahí, chic, chic, chic. Y luego dos puertitas, una por acá y otra por acá. Aquí le voy a poner una cinta para que esta puerta, esto se va a cerrar con imán. Y en esta portita le voy a poner una cinta. Yo lo único que me traje, que me traje fueron estos, estos hilitos y estas cintitas. Que las, traté de buscar así los colores. Ahí está. Y este de acá. Así me traje. ¿Ya? Entonces, a este de aquí le voy a amarrar. Ven los colores, ven. Ahí, con este, con este lo voy a poner. ya ¿En dónde lo voy a poner? Por atrás. Chicas, están, no las leo. Entendido. Eso, las chicas son lo no Entienden, todo entienden Ya, este va a ir por atrás, la cintita para cerrar las puertitas. ¿Ya? Estas cintas las compran donde? ¿Lubal? Lubal tiene esta belleza de cintas. Preciosas. Ahí está. Con una cintita lo cerramos. Las puertitas, ¿eh? Ya está. Por favor, a las 5 me avisan que me voy. Ahí. Ya, entonces, en la parte de atrás solamente la agarramos con una cinta ¿Ya? Aquí, ¿por qué no voy a poner nada? Porque sería perder el papel. Porque esto, toda esta parte de aquí va a ir encima del segundo piso. Aquí va a haber un segundo piso. ¿Ya? Un poquito más grande. Ahora, aquí nomás sí quiero forrarle así con una cintita bonita. Una de, de papel. Así que de todas las cintas que me han venido acá, yo he cortado varias. Miren, dentro de la colección viene así. Entonces voy buscando una así bonita. A ver, esta anaranjada puede ser perfecto. Queda perfecta la anaranjada, ¿ves? Entonces cortamos aquí. Y ya tenemos para forrar esta parte de acá. Entendido, dicen las chicas, entendido. Ya, ¿Ya está Está haciendo frío acá en la playa. ¿En Lima está haciendo frío? ¿Sí no? Me han dicho que sí está haciendo frío en Lima. Ahí está. Ya, este viene a ser el primer piso. ¿ya? Vamos a dejar las cintitas por acá. Este viene a ser el primer piso. Vamos por el segundo piso. Este es el segundo piso. Ya, este va a ir acá, así chic. Por eso no voy a poner nada acá atrás. Vamos a dejarlo un costadito. A ver, ¿quién lo va a hacer conmigo? ¿Lo van a hacer conmigo? Soy nueva y esto me enamora. <risas> ¡Anita! Buenas tardes, bonito. Hola, Rey, mi Ítala. Buenas tardes. Muy bien. Ahora vamos a hacer el segundo piso, ¿ya? El segundo piso. ¿Qué medidas tiene el segundo piso? ¿Dónde está el papelito? El segundo piso. Ya saben, este es el primer piso, ¿ya? ¿Ya? Lo voy a, lo voy a este, tratar de, de copiar el grupo. Y este viene a ser el segundo piso. Ya, estoy trabajando en pulgadas. Ustedes pueden trabajar en centímetros. 7, 7 por 7 pulgadas viene a ser este cuadrado. El del primer piso era 5, no, 6 por 6, 6 por 6 pulgadas. El del segundo piso es 7 por 7 pulgadas, ¿ya? Muy bien. Entonces, voy a sacar todo lo que está acá. Ya, yo ya lo tengo todo cortadito porque si no, me demoro, pues, mientras que ustedes corto, me vuelvo loquita. ¿Y qué hago? No puedo hacer nada, ¿no? Voy a dejar estas tiras acá. Ya, aquí he hecho una... En un cuadrado, así como hacían, ¿se acuerdan ustedes este jueguito en donde ustedes daban vueltas, Algo así, ¿ya? Ahora les, les explico, ya hice mis cortes acá, este también, ya, hasta acá. Esto es, esto es lo que viene a ser la basecita, ¿ya? Esta primera cartulina, este primer cartón es de 7 por 11.5, en pulgadas estoy hablando, ¿ah? O más o menos de 29.5 por 18 y vamos a doblar en 7 y en 7 y medio. Aquí, en 7 y en 7 y medio. Ya está todo dobladito, ya para avanzar, porque si no, ya, este se va a doblar acá. Le hemos dado igual la misma cantidad, en la misma medida acá en el omito. La misma medida le estamos dando al omito. No las estoy leyendo, chicas, no sé por qué. No las leo. Hola, buenas tardes. ¿Ya? La misma medida, vamos a hacerla aquí. A ver. Ahí. La misma, ¿sí? La misma que esta. Ahí está. Ahí. ¿Sí lo ven, no? Y hay otro de 7x7, otra cartulina de 7x7 que va a venir acá. ¿Ya? Y hay otra que es de 8.5 por 8.5, un cuadrado de 8.5 por 8.5, que ustedes van a doblar así como el juego que hacíamos antes de chiquitas. La doblan en la mitad, en, en cruz, y luego hacen esto para que quede así exactamente, ¿lo ven? ¿Sí? Así, ¿ya? Esta es la siguiente pieza, son tres piezas en total, ¿ya? Bien, ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Voy a, voy a hacer estas tiritas, que son más o menos de una pulgada, ¿ya? Divididas en la mitad, ¿ya? Para hacer los pliegues, para que puedan ustedes ir dando vuelta al, a las piezas, ¿ya? Entonces, esta primera pieza, la de 7 por 7 siete siete, le vamos a poner uno de estos. Ahí lo ven, ¿sí? ¿Ya? Le he podido cortarla he podido un poquito más grande y hacerle el doblez, ¿no? Pero en este caso les quiero enseñar diferentes formas de, si por ejemplo, se olvidaron de hacer el doblez, entonces hacen, cortan una tirita y ya le hacen el doblez, le ponen para hacer el doblez. A ver. Espérense. Espérense. Ahí. Ahí, ahí, ahí. ¿Ya? La, con la cartulina que estoy trabajando es opalina, ¿ya? Opalina de 180 estoy trabajando el desplegable, por si acaso, creo que no les había dicho. Ya, y este va a venir acá, ahí exactamente, ¿ven? ¿Ya? Este se va a abrir ahí, ¿Sí? ¿Sí? Vamos a echar aquí, para colocarlo aquí. Sí, pues no les digo que hubo una de las chicas que me dijo, mis, yo desde que vi tu desplegable dije, ajá, algunas son nuevas. Y que vean cositas así facilitas, puede, eh, puede hacer que se enamoren, ¿no? De los proyectitos. Ahí está. Ya está. Ya, entonces este tiene como doble. Ahí lo ven. ¿Sí? Ya. Y aquí, aquí voy a poner este que hemos preparado. Es como un molinete, no sé cómo decirle. Y también he sacado una piecita de una pulgada, la he cortado por la mitad y también le voy a... a, a adicionar esta tira. ¿Ya? Se la voy a adicionar por la parte de atrás. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a adicionar esta de aquí. Ahí está. Esto yo quiero que se mueva, por eso le estoy poniendo otra tirita y esto va a venir acá. No es nada complicada, ¿eh? nada complicada es. Ahí está. ¿Lo ven? Y esta la adicionamos aquí. Ahí. Vamos a echarle su bonita. Y la adicionamos acá. Ya, si ustedes hacen este tipo de desplegables, también van a poder hacerlo en sus páginas, ¿no? En sus páginas de, de sus árboles. Buenas tardes, ¿cómo están, chicas? Buenas tardes. Hola, hola. Ya, tienen que revisar que dé bien eh, que se pueda movilizar, ¿ah? que esto se pueda movilizar, que no, do, no se doble nada. Ahí está. Este es nuestro segundo piso, ¿se acuerdan? Ya hicimos el primer piso, este es el segundo piso. Entonces este viene acá, acá vamos a hacer un pop-up, ya lo van a ver. Se abre aquí, se abre aquí, ya, y este se queda así libre. Libre como el viento. Ya, ahora sí, vamos a colocar lo que nos toca. Esta pieza va a venir acá. esta piecita va a venir acá hola, hola, buenas tardes aunque sea quiero terminar el segundo piso ya, ah no, mañana no voy a poder no voy a poder este fin de semana porque debemos estar a full pero el lunes continuamos, ¿ya? el lunes continuamos la segunda parte Van a ver, ¿eh? Les va a gustar, queda bien chévere, diferente, diferente a los álbumes, que es algo así, que sé hacer, que sabor, que sé hacer, Ahí está, ya, venimos por aquí y colocamos aquí, este de aquí, las no nubesitas voy a hacer algo bien chévere acá, un pop-up bien chévere, así que solamente estoy haciendo las bases, ¿Sí? hay gente que me dice ah, yo no hago mis pero me gusta verte trabajar <risa> ¿por qué será que me dicen no hago pero me gusta ver, ver hacer yo también antes porque ahora ya no mucho antes seguía unas españolas y podía, podía estar horas mirando cómo trabajaba solo mirando cómo trabajaba ya, en esta parte de acá voy a poner verde, porque esto va a ser como así. Ahí voy a poner verde. Ya, aquí, si se dan cuenta, aquí vamos a hacer un pop-up. Aquí, aquí vamos a hacer un pop-up. Voy a hacer un cuadradito aquí y voy a poner o oh, alguna, alguna cosita que se vea bonita. Y he sacado el verde porque, eh, para que parezca pasta. Chicas están ahí o oh, estoy por las puertas aquí en el Hola, buenas tardes, está lindo el proyecto, me encanta. Hola Eni, llegué tarde, sorry. ¿De quién es esa colección que está usando? Esta colección tan hermosa es de Carosime, de Piura, de Scrapate Piura. Una belleza de colección, está muy bonita, les recomiendo para que hagan un alcancito, un desplegable, algo bonito. Súper colorida. Muy, muy bonita está. Se las recomiendo. Ahí. Este viene aquí. Ya, siempre trato de compartir aquí por el grupo, por la página. ¿Y saben qué voy a hacer? Voy a hacer un detalle. No le voy a poner totalmente este verde. Voy a hacer como... El pastito que ha puesto aquí, ya, lo voy a cortar. Ya. Y este va a venir así. Y yo quisiera que esté. Vamos a ver si le podemos poner un otro. A mí me hubiera gustado que se, vea, que se vea así. Pero ya. Vamos a poner ese más vamos creando no mira un pastito pastito un pastito y ese lo vamos a poner aquí ay no perdón perdón perdón perdón más pedadito acá Ahí ya, ahí sí para que parezca un, un pastito de verdad, aquí va a haber un pop-up. después sí. vamos a ver acá acá que va a haber que va a haber, qué va a haber ¿Qué vas a hacer, este creo que es acá, si <coughs> sí, yo ya había cortado ya ya había hecho mis cortes este de aquí es acá Ahí, este aquí es este acá. Ahí. Súper colorida, ¿no? Bien bonita, bien bonita. Me encanta. Bien, a ver si tienen alguna consulta. Así es, sí, claro, sí me Estamos encantadas mirando. <risa> sí, están encantadas mirando, viendo cómo trabajo. Ahí está Dianita, también está Dianita. No sé por qué no las leo rápido. Tengo que actualizar y leerlas. Ahí está. Aló, aló, sí. Muy bien. Aló. Sí, sí, sí. Luego colocamos sí, sí, sí. a este lado de acá. Mamá. Beba. Ah, yo he sido una. Beba, estoy en vivo. Ah. Un ratito que mi mamá está. Le llamaron por teléfono y ella habla como si, como si nada. Ya está, miren. Ahora coloco este de aquí acá, ¿se acuerdan? Este de aquí, lo colocamos ahí también. ¿Quién ya tiene la colección? Súper alegre, así es. Es hermosa, yo organizando mi espacio de trabajo encantada mirando. Muy bien, chicas. Compartan, compartan para que todos sepan que estamos trabajando para Calú. Para que participen del evento que estamos organizando el día de mañana, sábado y domingo. Por 30 soles van a tener el gusto de ver trabajar. A Patti Malatesta, a Ceci Basauri, a Junco a Lali Madrid, a... ¡Ay, que no se me vaya nadie! A Gordes Farfán, a Nora ¿ah? a Nora a Patti a, a a Emilio Rego, este... ¡Ay, quién más! ¡Que no se me vayan! ¡Que no se me vayan! Van a poder participar del evento y van a poder eh, disfrutar de todas esas clases y lo mejor de todo, que están colaborando, ¿no? ¿Qué mejor que es? Que colaborar. Muy bien, aquí, por ejemplo, para poder forrar estos triangulitos que están aquí, como ven, he, he hecho lo mismo, he cortado un cuadrado del tamaño de este cuadrado, que en pulgadas es de 6 por 6, solamente corté el cuadrado y eh, hice los cortes así, y ya está, ¿ya? No es nada complicado, chicas, nada complicado. Y aquí solamente lo que tenemos que hacer es ir pegando cada triangulito para que se vea así, súper bonito, ¿lo ven? ¿Ya? Eh, súper alegre, es súper alegre. La colección. Ya me tengo que ir. Oh, oh. Ya me tengo que ir. Ya me tengo que ir porque tengo reunión de gerencia. ¿Ya? Chicas, no sin antes contarles y decirles que pueden seguir participando del evento de Calu. ¿Ya? Es solamente hasta hoy, chicas, porque mañana empezamos. Entonces, mañana no vamos a volvernos locas para meter a las chicas, ¿ya? Es solo hasta hoy. 30 soles. Miren, ¿ah? 30 soles y tienen derecho a una rifa. Para participar de miren todos esos. Imagínense que pagaron 30 soles y se ganaron la Mink O la o la Big Shot Fallway. Pucha, sería, pero ya no, ya. Sería lo máximo, ¿no? Y ustedes tienen la posibilidad de ganar cualquiera de esos premios. ¿Ya? Entonces, aprovechen el evento entre entren. No solamente eso, hay muchas cositas más. O sea que de sus 30 soles, ganadazos van a salir. Porque todo eso es donado por varias chicas, ¿no? Hay tortas, fajas, carteras, productos personalizados. ¡Wow! Hay, hay una All in One. Hay un montón. Aprovechen, aprovechen, chicas, que estamos de oferta. Aprovechen. <risa> ya, este se queda acá. Como les digo, estoy avanzando y yo con ustedes voy a seguir avanzando. No se preocupen, no voy a avanzar nada eh, sin, sin que ustedes me vean. ¿Ya? Entonces, eh, aquí me quedo con el segundo piso, ¿ya? Y el lunes continuamos. Si me, me, me, me escapo un ratito y continuamos con el mini desplegable, ¿ya? Voy a ver si saco todas las medidas y las subo. Ya está. Aquí me falta cortar un cuadradito. Este, este cuadradito sí lo voy a cortar y lo voy a pegar. ¿Ya? Y este es el último que vamos a poner, que viene acá. ¿Ya? Entonces, muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por compartir. Nos vemos mañana en el evento. Suerte a todas, para que ganen, ganen muchos premios. ¿Ya? Ahí está. Y pegamos este último de acá. Ya, este viene a ser el segundo piso. Ya, a las que me están siguiendo muy bien. Le pusimos este, este, este. Y aquí, solamente aquí, me falta una tirita de estas mil tiritas que ha preparado ella con tanto cariño. Vamos a ver qué tirita le ponemos. Creo que esta de acá. A ver, a la del primer piso, que le pusimos una naranjada entonces puede ser esta, esta marichita. no, a ver, vamos a ver Está verde, ya me están tocando ya, ya me están tocando me están diciendo, ya pues cari, apúrate, si tú eres la que tienes que abrir el, el, el la chingada chinga. Está aquí esta la voy a cortar un poquito y la voy a pegar ahí ya, porque esta necesita corte esta necesita un poquito de corte ¿Ya? Y la voy a pegar aquí. Entonces, ya saben, tenemos dos pisos. Vamos a hacer este mini desplegable por partes, ¿ya? Este es el primero y este es el segundo, el segundo. Con este nos vamos a quedar, ¿ya? Ahí nos quedamos, chicas. Muchísimas gracias. Este voy a pegar ahí. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana con ustedes, espero verlas a todas, a todas las seguidoras este va a ir aquí, ay qué bonito va a ir con mi con mi arco iris vamos a ponerlo así, súper bonito con su acetato y sus brillitos y sus así, así ahí les voy enseñando cómo va a ir quedando va a ir quedando hermoso, y aquí le vamos a poner más cositas para que vaya saliéndose así del álbumcito. va a quedar súper lindo bien, nos vemos, cuídense Espero verlas a todas y nos vemos mañana. Gracias, mis cari, gracias, está lindo. Gra nos vemos mañana, sí. Y con este, con mi álbumcito, nos vemos el lunes para hacer la tercera, ¿ya? Va a haber una tercera, sí. Nunca había hecho un álbum así eh, en, en pisos. Así que esta es el, la primera vez que voy a hacerlo. Esta es la tercera. Así va a quedar, miren qué bonito. Y aquí entre las cositas, antes de pegar vamos a poner cositas y se va a ver, pero así, espectacular. Les va a gustar, estoy segura. Ya he mandado a traer mi acetato, mi acetato para hacer mi, mis imanes, todo. No, traje cosas, pero no pude traer todo lo que necesitaba. Ya, chicas, nos vemos. Cuídense, besitos, sigan aportando y ayudando a Calú, ¿ya? Hoy por ti, mañana por mí. Así se dice, ¿no es cierto? Así, así dice. Nos vemos. Un besito. Cuídense. Bye, bye. Bye, bye, bye, bye, bye, bye. Adiosito.